Hola amigos y amigas de Facebook de YouTube y del Instagram, estamos en París con una scooter. moto de alquiler, se está haciendo hoy de GoPro, está haciendo de cámara Nos hemos cogido por una que hemos visto, la Cite Scott Por suerte tenía dos cascos Si venís a París tenéis que elegir si vais en pareja la moto que lleva un baúl, que es donde va el segundo casco Por suerte los dos cascos eran XL, por suerte para mí, para mí por suerte también llevaban los cubrecascos. Venga, gas a tope. Eh, velocidad a tope. 40 kilómetros por hora casi. ¿Cómo va Charlie? Bien, bien. ¡Hombre! ¡Hola, Charlie! ¡Qué guapa que está mi mujer! ¡Give me five! Venga, segundo asalto con moto de alquiler en París del City Scout. A ver qué tal nos va. Venga, vamos al Museo de Le bueno, estamos al lado del Sena. Charlie, sigue haciendo de cámara. Un poquito. Venga. Por cierto, si venís alguna vez a París, cuidado con los semáforos, que no funcionan igual que en España. No hacen intermitente, cambian y punto. Amigo, ya me quedé Facebook YouTube y Instagram, arco de triunfo y vamos con la scooter a ver si seguimos vivos en la super rotonda mundial. Charly, haz de cámara. Dos moteros con una scooter eléctrica en medio de París. Vamos a la selva, salve a quien pueda. Qué miedo. Entra en la rotonda, luego de tu destino estará a la izquierda. <risa> Tu destino está a la izquierda. Y al fondo la Torre Eiffel. No me va mucho. La Torre Eiffel está, la Torre Eiffel está allí. ¿Y, ¿Y, ¿Y dónde tenemos que ir nosotros? Yo qué sé. Pero... Cuidado, que estoy jugando todo esto por Hombre, ahora me molaría encontrar un sitio para aparcar la moto. Bueno, segunda vez que vamos a pasar por el Arco del Triunfo, la rotonda más peligrosa de todo el planeta Tierra. Deseándonos suerte. ¡Qué miedo, eh! Fíjate, ¿eh? estamos aquí delante del Arco del Triunfo. Delante llevamos otro escutero. ¿Vale? Venga, dale Tocar el pito, bueno, el paseito ha sido corto, pero bueno, en París siempre se agradece. Adiós, scooter eléctrica. Adiós baúl de scooter eléctrica.